Soy Enrique Martínez Salanova y quiero acercarme a este congreso desde la educomunicación en la que estoy desde, desde hace más de 50 años. Me sumé a ella porque estábamos ya en ese mundo de la educación ligada a, a los aspectos comunicativos con el fin de siempre de transformar esa sociedad en la que vivíamos. Vivíamos un mundo de transformaciones y revoluciones y queríamos que la educación tomara parte de ello. La, educación en seguida, la comunicación enseguida se sumó. Y a mí me, personalmente me cambió la vida docente. Porque me obligó a cambiar muchos esquemas didácticos. Muchas estructuras mentales que me han mantenido con vida enseñante toda, toda mi existencia. Hoy lo que animo es a, a que esos mundos de las nuevas tecnologías que tanto nos han ayudado las redes telemáticas, que tanto hacen cambiar este mundo por la posibilidad de difundir y, re y recibir a su vez información de todo el mundo, sean para nosotros un aliciente, un acicate, y esa utopía que era la, el cambio social, la transformación del mundo, las nuevas generaciones, la gente más joven, sea capaz de continuarla y seguirla como se empezó con el espíritu aquel de la educomunicación. Nada más, gracias.